que estoy harto Mejor vende, desordenemos el cuarto 20 son 20 para las 4 Saca y el acto, ella tiene los contactos, ella tiene los contactos Tú quieres cush o quieres cash Se si se la molesta porque no la salud del sábado o Estaba en drugs, o sea no estaba no bien en ese estado no estoy pegado al phone No quiere que la dejen pasar y tal caos Me gusta porque aguanto más de 3 rounds, piensan que estáis Anda sin que avísenle que hay un Kingside Re contra Bless, cero de estrés Ni pronuncies mi AKA que después te quedas que ya Esa es la que es, esa es la que yes, ya ya. Esa ley es como Ayn necesita flama, llama God Rider Te dice camo en la cama, un fire Dejo que baile mejor que nadie Usuaria del aire, prende la par métele telepau, el balde y jarabe Trae cristales de esos ilegales No pare, no pare, no pare, no pare No me desordenes, harto, me desordenes, estoy harto Mejor me desordenemos el cuarto 20 son 20 para las 4 No saca y el ato, saca y el ato No me desordenes, estoy harto Mejor me desordenemos el Cuarto, 20 son 20 para las 4 Saca el ato, saca y el ato. No me desordenes Que somos dos en cuatro paredes En casa, hoy en los hoteles Quiero que ver verde me modeles Prende después esos poderes Que son menos sin Puta te quede el XL Que buenos genes, que buenos genes No me desordenes Que estoy harto Mejor ven desordenes 20 son 20 para las 4 Saca y el ato, ella tiene los contactos, ella tiene los contactos No me desordenes que estoy harto Mejor ven desordenemos el cuarto 20 son 20 para las 4 Saca y el ato, ella tiene los contactos, ella tiene los contactos